Muy, muy buenas noches, mis queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? gusto de saludarlos y muy contentos de poder participar con ustedes acerca de este tema del día de hoy. Por supuesto, un saludo para todos aquellos que nos siguen en el Facebook. Y un abrazo para todos aquellos que nos escuchan y que nos leen y que también discurren nuestras, nuestras, nuestras posiciones, conversaciones, discusiones y que también aprecian la franqueza, o a algunos también que de repente les molesta. De todos modos, estoy agradecido a Dios por la vida y la salud. Eh, hoy día tuve el gusto de, de tener alguna noticia muy bonita y muy buena. Estoy muy contento porque, eh, bueno, les comparto algunas cosas personales. Hoy día me hice mis análisis, mi control de salud y todo estoy bien, así que por lo menos hasta ahora en el análisis estoy muy bien y estoy muy contento por eso, agradecido a Dios, porque sin duda los familiares que tengo me parece que eso tiene que ver con otras cosas y ya el doctor me ha dado un tratamiento y esperamos mejorar en ese sentido, pero aquí estamos, siempre haciendo el trabajo de la palabra de Dios y creo que todos nosotros sabemos o ustedes también saben que trabajamos con el espíritu de servicio. No tenemos otro propósito. Al hablar aquí todos los días a las 7 de la noche en nuestro programa lecciones de la Biblia, lo único que hacemos y buscamos es simplemente predicar la palabra de Dios de manera abierta, eh, sin intereses personales, ni eclesiásticos, ni religiosos. No buscamos hacer una religión, no buscamos hacer un grupo de miembros asistiendo a una congregación, nada de eso. Lo único que queremos simplemente es compartir el mensaje de la palabra de Dios. Me estuve haciendo algunas preguntas que, sin duda, muchos de ustedes también se han hecho en algún momento. Mencioné alguna de estas noches que lo que yo hago generalmente es que a mi edad, a los casi 60 años, faltando unos dos meses para cumplir 60 años, me doy cuenta que soy más eh, reflexivo que antes. Y pues les comento que antes de... An anteriormente yo cuando comentaba algo, decía algo, pues era una, un exabrupto que muchas veces lo decía de manera intentada Pero pasan los años y la edad comienza a darte ciertas habilidades, y, y, digo nuevas aptitudes. Y una de las cosas que yo quiero esta noche hablar es acerca de la limpia conciencia. ¿Por qué quiero hablar de la limpia conciencia? Porque a través de los años, con la madurez, uno aprende a pensar cuál es la intencionalidad cuando uno expresa, escribe, presenta un tema, explica en una conferencia, en una charla, lo que a uno le. Le viene la gana de decir. Generalmente a veces queremos eh, hablar de un tema porque tenemos una intención de o atacar, o ayudar, o orientar a los demás. Y cuando hablamos de nosotros, generalmente el ataque no está presente. Pero sí la reflexión. Sí el propósito de aprender. Algo que de repente no está muy claro para algunos y que sin duda uno sí lo entiende, pero los otros no. Entonces, bajo ese concepto, estaba pensando el día de ayer y el día de hoy, ¿con qué propósito muchas veces yo he hablado de política, de economía, eh, le he compartido a un amigo un negocio o le he compartido a un amigo una respuesta? ¿Con qué propósito? Y creo que eso es un tema que debemos todos nosotros en algún momento echar mano y desarrollar un acto de conciencia, un acto reflexivo. Una introspección, pero no de lo, que, de lo que hago, porque lo hago solamente, sino cuáles son las razones que mueven a mi conciencia a probar o negar algo que yo hago. En estos días de, de, de, de la vorágine de las elecciones, yo he estado hablando mucho sobre la libertad, la libertad económica, la libertad de conciencia, la re, libertad religiosa, que son temas que sinceramente a mí me interesan mucho, defenderlo. Y la pregunta que muchas personas me han hecho es, ¿por qué defiendes tanto? Y claro, en el acto de defender con las emociones que uno pone en las cosas que uno hace, generalmente uno cree o piensa los demás, mejor dicho piensa en los demás, como uno no tiene el espacio y la amplitud para explicarlo, a pesar de que yo hice un descargo hablado más de media hora en, en mi Facebook respecto a la forma como yo pienso y lo que opino, no muchas veces somos bien entendidos y han recibido ataques insultos de muchas personas porque identificaron de alguna manera mi defensa a la libertad con un candidato y lastimosamente era necesario o sea, no tenía otra salida o opinaba sobre eso o no opinaba sobre eso pero sobre todas estas cosas referentes a lo que yo acabo de mencionar lo importante es con qué propósito hago las cosas que hago esa es una pregunta que yo siempre me las hice. En otras palabras, siempre estuve consciente de que mis opiniones podrían estar a favor de un candidato, pero yo sé, yo sabía en pasado, yo sé ahora en presente, que mi posición no tenía tanto que ver con un candidato, sino en la comprensión de un proyecto que a mí me parecía que como cristiano, y por eso estoy hablando en este programa de reflexiones de la Biblia, como cristiano yo debía defender, y era la libertad de conciencia. ¿Por qué es importante la libertad de conciencia? Porque la libertad de conciencia tiene que ver con aquello que yo adopto y acepto como que realmente es mi creencia. En otras palabras, hemos utilizado mucho la expresión que no necesariamente describe lo que es real, pero decimos, es mi fe. En el sentido de que yo creo en esto. Como hijo de padres comerciantes, agricultores, trabajadores como mis padres, siempre en casa hubo la libertad de poder pedir permiso y salir para hacer alguna actividad fuera de la casa. Y si alguna vez fuimos negados, era porque tenían un espíritu de protección. Mis padres, tanto como los tuyos, cuando alguna vez te limitaron de algo y te dijeron que no, era porque ellos querían protegerte. O cuando te dejaban hacer lo que ellos creían que era posible que tú hicieras y no te ibas a dañar, lo hacían, te dejaban. Es decir, actuaban con limpieza de conciencia, porque son nuestros padres. A través de los años, yo me he atribuido de alguna manera el concepto de que yo puedo ayudar a otras personas a comprender de otra manera las cosas. Y por supuesto, hacer ese trabajo no es fácil. Somos criticados, dejados, insultados, malentendidos y una cantidad de otros calificativos que yo podría ponerme, y no solamente a mí, sino a otras personas también. Que si bien es cierto, opinan, pero muchas veces opinan o oh, con poco conocimiento de algo o simplemente con una mala intención. Como aquella persona que me ponía permanentemente la misma frase en todas las publicaciones que yo hice durante tres días. Por ejemplo. ¿Qué intención tenía? Molestar. Se nota que quiere molestar. Bueno, los argumentos y las formas como uno presenta las cosas deberían de alguna manera llevarnos a hacer lo que yo hago ahora cuando veo un comentario de alguna persona contra, contra mí o contra un argumento que se da y que muchas veces es público. El día de ayer una persona que no me conoce, seguramente alguien le contó, me dijo que yo tenía rabo de paja, que no podía hablar y cosas por el estilo. Todos tenemos agua de paja. Yo también lo tengo y cualquier persona humana lo va a tener. Pero no sé a qué se refería. Él quería insultarme públicamente, porque es, es, eh, tiene un don maravilloso que se llama cobardía. Porque una persona que hace eso públicamente es cobarde. No tiene limpia conciencia. Si tú quieres realmente ser un buen opinólogo, un buen cristiano y opinólogo al mismo tiempo. Estoy hablando de los cristianos, como yo. Algunos creen que no se puede opinar. Sí se puede. Somos libres. En Cristo somos libres. Y desarrollamos limpia, limpia conciencia. No tenemos mala intención, no tenemos las ganas de destruir la mente ni la vida de una persona. Lo que creemos, creemos es que como humanos podemos cometer errores al opinar, pero es importante que nosotros sepamos que nuestras opiniones tienen consecuencias sobre, la, sobre los demás en la medida en que nosotros sepamos cuál es la razón que nos mueve a dar esa opinión. Y allí se determina nuestra conciencia. ¿Cuál es la razón que nos mueve a hacer eso? ¿Será limpio o será no limpio? La pregunta que nosotros debemos hacernos es muy importante. ¿Qué es lo que me mueve a mí a hacer lo que hago? En la Biblia hay un texto... Que me, que me gusta muchísimo del apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, él manifiesta algo de él mismo. Dice así: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, dice con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Aquí el apóstol. Está utilizando el concepto de limpia conciencia como un acto de yo actúo con veracidad yo actúo porque yo creo que estoy diciendo la verdad que no estoy mintiendo en mis intenciones doy gracias a dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia Consciente. No estoy presentando una defensa, estoy presentando una reflexión. Y cuando yo hablo de una reflexión a quien tengo que analizar o conociendo, tengo que decir algo de él, esa persona soy yo. Porque a esa persona le conozco. Yo vivo conmigo mismo. Me pregunto, me indago, me analizo, me busco en mi interior a través de un proceso que se llama introspección para poder yo decir lo que tengo que decir siempre y cuando tengo la intención clara de por qué lo tengo que decir. Jesucristo un día le llamó zorra a Herodes Un día le llamó a, a, a Pedro, su discípulo, le dijo apátate de mí, Satanás. O sea... ¿Qué intención tenía Jesús cuando hablaba de esa manera? ¿Tenía limpia conciencia, aunque las palabras no parecen adecuadas? Cuando su madre le dice, mira, se les ha acabado el vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Si lo digo así en ese tono, seguramente yo voy a entender que Jesús está siendo irrespetuoso con su, con su madre. Pero no, estaba haciendo una reflexión para poder decirle, no ha llegado mi hora, ya me estás apurando, mamá. Eh, todavía no es tiempo, pero ya que estás aquí y me lo has pedido, pues lo voy a hacer y convierte el agua en vino. Pero escúcheme bien, la actitud de Jesús tenía una intencionalidad. Y aquí yo te pido a ti, cristiano, como yo, quizás con más alto nivel de espiritualidad que yo, con mayor servicio a las cosas de Dios, con dedicación hacia aquello que tú realmente crees que es lo que tienes que hacer. Yo te quiero decir algo muy, muy desde la palabra de Dios. Sirves a Dios con limpia conciencia. Defiendes tus principios, tus valores, tus derechos con limpia conciencia. Yo escribí un día acerca de la libertad económica y la libertad de conciencia, y alguien me dijo, ¿cuánto te están pagando para defender a esa persona? Y utilicé una palabra inadecuada, por supuesto. No puedes tú creer que todas las personas tienen las malas intenciones o una conciencia sucia como la que tú crees que tienen. Yo no te voy a decir que tú la tienes, pero te voy a decir cuál es tu intención al decir esto. Tú no puedes suponer cosas y tener limpia conciencia si no tienes bien claro cuál es tu intención. Tú puedes suponer que tu hijo que está en la casa y que estás en el trabajo, ya comió. Y aún eso podría decir, cuando yo conozco a mi hijo, yo sé que a la hora que él come. Así que tú como papá puedes decir, no, yo creo que ya comió, supongo que ya comió. Estás actuando de buena conciencia por la experiencia que tienes. Pero si no sabes muy bien si tu hijo come o no come, y tú dices eso, estás hablando de responsabilidad responsabilidad paterna, no has llamado, hijo, tienes que comer, no papá, entonces ve a tal lugar, pide, y yo cuando llegue a la casa, dice a la señora del restaurante que yo le voy a pagar, o sea, podrías resolver. Eso se llamaría un acto de limpia conciencia. Cuando Dios es representado en ti, como yo creo que represento de alguna manera el mensaje de Jesucristo, porque quiero y doy, lo mejor que puedo de mi parte, con buena, con buena intención y con limpia conciencia, no quiero. Yo quiero que la gente que escuche la palabra de Dios, escuche desde mi limpia conciencia. No tengo la intención de que tú seas religioso, de que te conviertas a una religión, que te una sana iglesia. No tengo ninguna intención respecto a eso. No tengo la intención de querer aquí como, quedar como el que más sabe, como el que algunos me han dicho por ahí que yo me creo más que los demás. Para nada. Pablo era un docto en la ley, decía que era el único como abortivo, porque lo eligieron al final de los discípulos, como el último. Ya pues, como no hay nadie, vamos a elegir a este perseguidor. Y Pablo, cuando hablaba de los pecadores, decía de los cuales yo soy el primero, yo me considero uno de los primeros. Actuar con limpia conciencia tiene mucho que ver con la capacidad de poder darte cuenta quién tú eres. Y no necesariamente. Apoyarte en la opinión de los demás que creen que tú eres tal o cual cosa. Por eso es importante lo que Dios hizo con nosotros. Nos dio la libertad de albedrío, nos dio la libertad para poder elegir, nos dio la libertad para poder ser responsables de las palabras o de las cosas que nosotros decimos o hacemos. Y cuando nosotros opinamos fuera de ese concepto de libertad y nos queremos meter en la vida de los demás, y creemos que podemos opinar y dar razones de los demás sin tener actos que demuestren eso. Estamos actuando con conciencia sucia, no con limpia conciencia. La palabra de Dios dice, a quien yo sirvo con mi conciencia limpia desde mis mayores. Todos lo saben. Una persona escribió algo en mi Facebook defendiendo un punto de vista que yo di porque había sido atacado por una persona respecto a lo que yo dije. Y le explicó. Y desde ese día, esa persona bajó el tono de sus críticas. Hizo su comentarios más positivos. Es importante que si actuamos con limpia conciencia, nos acerquemos a la persona, o por lo menos indaguemos quién es. Lastimosamente, cuando indagamos con personas que no te tienen que no quieren tener buen concepto de esa persona, que no actúan con limpia conciencia, van a hablar mal y van a decir solo las cosas negativas. Pero depende de ti escucharlas y razonar y pensar, hmm, ¿por qué solo me dijo las cosas negativas? ¿Será que esa persona no tiene nada bueno? ¿Será que esa persona es tan mala, tan mala, que realmente le siguen la gente que no tiene razón? Hmm. Es importante que tú analices incluso la información que te dan. Incluso que tú hagas una, un análisis pero neutral respecto a lo que tú quieres decir o lo quieres opinar respecto de alguien o de fulano o mingano, siempre y cuando tengas una buena intención. Yo hace más o menos unos 15 años atrás decidí no pensar mal de las personas. Y lo digo Sinceramente. Cuando alguien me cuenta algo de alguien, lo tomo como un hecho de ese momento y se acabó. Siempre creo que las personas son perfectibles. Siempre creo que las personas que cometen errores no tienen que pagar por esos errores toda la vida, como si estuvieran en un purgatorio. No creo que las personas tienen que cargar consigo una situación que ha pasado en el pasado y que toda la vida tienen que seguir mortificándoles por el resto de sus días. Y algunas personas con malas intenciones lo que hacen es. Atacar, atacar, atacar la parte negativa de esa persona, sabiendo que esas cosas pueden haber pasado hace muchos años, pero no. Su espíritu no es un espíritu de limpia conciencia, es un espíritu que tiene un propósito satánico. Porque solo Satanás hace esto. Dice la escritura que cuando tú cometes un pecado, Satanás antes de la venida de Jesucristo se presentaba ante el cielo, ante el trono de Dios para acusar. Acusarnos a nosotros. A los seres humanos. Hasta que llegó un día en que Dios a través de Jesucristo lo venció y dice la Escritura ha sido echado del cielo para siempre el acusador de vuestros hermanos. Es triste que muchos de nosotros lastimosamente perdemos amigos, perdemos este, personas que nos siguen por el simple hecho de que esas personas terminan siendo personas que no pueden justificar sus actos, sus palabras. Etc. Mira, una cosa es que tú digas algo y alguien te critique te o te opine y te diga, oye, en esto puedes analizar aquí un otro. Y otra cosa es que tú insultes a la persona. Una cosa es que tú respondas a un argumento y otra cosa es que tú ataques al argumentador. De limpia conciencia, ustedes van a ver a Pablo defendiendo. Hemos terminado el libro de Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18. Lo hemos leído lo hemos estudiado y no hemos encontrado a Pablo atacando a ninguna persona. Pablo da sus argumentos. y ellos lo atacan y le dicen, "¡Así ah, un asustador, son tal, acá, pero no es sus argumentos. ¿Por qué es un asustador? Dime tú cuál es el argumento que tienes contra lo que él dice tanto así que Agripa le dice yo quiero escuchar yo quiero escuchar a esa famosa secta llamada cristiana ven quiero que me hables de tus argumentos y cuando no tiene más le dice por poco me persuades a ser cristiano hay que aprender a limpia conciencia hay que preguntar qué tipo de conciencia tiene la persona cuál es el propósito por el cual dice o niega algo entonces Dios obrará en nuestras vidas o a través de nosotros para ayudar o orientar. No con esto no quiero decir que no soy culpable de algunas cosas que lo dije con una intención, y no necesariamente muy santa. Pero todos tenemos que aprender en la palabra de Dios a decir como Pablo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que me acuerdo en mis oraciones de ti. El otro día yo puse una Expresión en mi Facebook que dice: Hoy voy a orar por ti. Y en vez de recibir de algunos, no de todos, una expresión de gracias, Boris. O por lo menos, Boris, estás cambiando. Estás pensando en la gente que alguien piensa que no es así. Quiero darte gracias porque me estás diciendo que vas a orar a tu Dios por mí. Pero no. La limpia conciencia actúa con limpia conciencia, pero aquel que no la tiene responde con ataques. Y eso es prueba de que Dios no está obrando bien en ese corazón. ¿Y por qué yo he hablado de esto hoy? Porque varios me han pedido que hablemos un poco de cómo ayudar a las personas a buscar una buena manera de argumentar entre cristianos o no cristianos para crear un ambiente en el cual los argumentos bíblicos o los que no sean bíblicos puedan ser nuestro tema de conversación. Y no cuando se nos acaben los argumentos, ataquemos a la personas. Una persona que ataca al argumentador es porque sus argumentos se determinaron. Cuando Cristo habló con las personas, siempre habló con argumentos. Y esos argumentos, fueron muy tan poderosos que se escribieron en la escritura para que nosotros podamos aprender a conocer más de cerca cuál es la voluntad de Dios. Esta noche, al terminar mi reflexión de esta noche, quiero decirles que tengo el espíritu de limpia conciencia cuando defiendo la libertad, cuando trato de defender la verdad que yo creo que tengo argumentos suficientes para defender. Es posible que a muchos no les gusta porque me escuchan hablar de Dios y hablar de algunos temas de la política, pero los cristianos fuimos llamados para poder opinar en favor de nuestra comunidad. Yo no voy a decir las cosas que hago por la comunidad, pero muchos saben lo que hacemos y eso es suficiente. Dios con limpia conciencia, me ha escogido para que yo pueda presentar pequeñas palabras que de repente pueden ayudar, como a muchas personas que me han escrito y me han dicho, gracias por este mensaje. Yo también quiero lo mismo para mí. No creas que cuando te hablo a ti, te hablo solamente para ti, sino también para mí, para tener junto un sentido común o un pensamiento en común que es la libre conciencia, para que lo que hagamos siempre lo tengamos claro y cuál es la razón por la cual hacemos. Ojalá que Dios te ayude a ti y me ayude a mí, para que podamos reflexionar y analizarnos a nosotros mismos. Al final somos nosotros los afectados en favor o en contra. Nosotros somos al final los que recibimos las consecuencias, pero tenemos que tener limpia conciencia y yo tengo mi conciencia limpia. Y si alguna vez ofendí a alguien por alguna palabra dicha aparentemente dicha sino dicha con propósito, sin duda ahí tengo que pedir perdón. Y que Dios me ayude para que esa persona que de repente se sintió ofendida, un día pueda entender que mi propósito no era ofender. Y quiero buscar en el camino de esta vida que nos queda, más amigos, más sentido común, más propósito para ayudar y orientar a todos aquellos que, como dijo Cristo, tenemos el mismo Padre, que es nuestro Padre. Yo deseo que Dios te bendiga en la recepción de esta noche. No olvides, actúa con limpia conciencia. Que Dios te bendiga. Amado Padre, al terminar esta recepción, te damos gracias porque tú siempre nos has unido con tu palabra. En ella encontramos las orientaciones necesarias para poder conducirnos de una manera más adecuada. Cometemos errores a pesar de intentar hacer las cosas bien, pero tú lo sabes comprender y no sabes perdonar Te ruego, Señor, que te bendiga y cuides al nietecito de mi amigo Julio García del Mar. Ese niño nació con un pequeño problemita, tú sabes y tú tienes los médicos para que puedan muy pronto resolver ese problema mediante la operación. Te encomendamos en sus brazos de amor la salud de ese bebé. También bendícenos a nosotros para que podamos siempre tener en nuestro corazón eh, henchido ese Espíritu Santo, que podamos desarrollar limpia conciencia, tanto yo como predicador y las personas que nos escuchan, que todos podamos actuar de buena fe. En tus manos nos encomendamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Un saludo para todos los que nos siguieron el día de hoy, mi amigo Dante. Que Dios te bendiga, Dante, y a todos los amigos que están siempre escuchándonos y siguiéndonos en las redes. Un abrazo desde aquí. Este es el programa de reflexiones de la Biblia. Todos los días a las 7 en punto con Boris Darman. un servidor. Nos vemos mañana.